Durante estas últimas semanas, varios de mis seguidores me han escrito a mis redes sociales para preguntarme cómo y dónde pueden encontrar una mujer que realmente valga la pena. E incluso algunos otros han llegado a asegurarme que las mujeres buenas ya no existen. Pero bueno, antes de contestar cualquier pregunta, quisiera empezar contándoles una pequeña historia. Daniel era un hombre joven que a lo largo de su vida había salido con varias mujeres, y de hecho, él mismo aseguraba que a ninguna de las mujeres con las que había salido las había amado, las había respetado como su pareja. Y ellas tampoco lo habían amado a él. Para él, todas las mujeres eran iguales. Todas tenían algún defecto o algo que no encajaba completamente con él. La mayoría de las mujeres que salían con él lo utilizaban le mentían, le engañaban, de hecho, habían algunas otras que tenían sus propios compromisos. Pero sin embargo, salían con él. Salían como si nada, juntos continuaban con aquella relación. Sin embargo, si nos damos cuenta, en todas aquellas relaciones fallidas que tuvo Daniel, existe algo en particular entre todas. Y es que todas aquellas relaciones eran un amor imposible, eran un amor que no tenía futuro, eran un amor que simplemente no iba a continuar, un amor que no iba a ser sano. Pero allí estaba él eligiendo ese tipo de mujeres. Y quizá él conscientemente no elegía mujeres con esas características, pero su inconsciente sí. Y quizá muchos me pregunten, ¿pero por qué él elegía ese tipo de mujeres? Porque muy en el fondo de su corazón él tenía tanto temor de encontrarse con un amor posible. Y es entonces que prefería engañarse, elegir a una mujer que no quería estar a su lado. Porque imaginemos por un momento que Daniel, el joven de mi historia, se encuentra con un amor posible, con un amor que sí tiene futuro. Y entonces tiene que responsabilizarse de aquella relación, tiene que formalizar aquella relación y dejar Toda su vida, esa vida que él tanto quería, a un lado. Pues él no lo iba a hacer porque era lo que menos quería. Él estaba completamente cómodo lo que estaba viviendo. Así que simplemente cuando se sentía solo se empezaba a quejar porque sus relaciones pasadas, las mujeres que habían estado a su lado, no lo habían amado ni lo habían valorado. Y continuaba engañándose todo el tiempo a sí mismo y creyendo que las mujeres buenas no existen en esta vida. El autoengaño es una forma de evadir, tomar responsabilidades importantes, tomar responsabilidades que van a definir tu vida. A diario escuchamos historias de personas o mucha gente que dice todos los hombres son iguales, o otras personas que dicen, las mujeres buenas ya no existen. Pero muy pocas son las personas que se preguntan a sí mismo, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para merecer ese tipo de relación? ¿Y yo qué estoy haciendo para merecer una relación sana, una relación productiva? Y es suficiente. Y es momento de que dejes de engañarte a ti mismo. Y es momento de que empieces a responsabilizarte de tus actos, de que dejes de culpar a las personas que no te amaron en el pasado de que dejes de culpar al amor por tus malas elecciones. Y es momento de que empieces a analizar y a observar qué tipo de personas estás aceptando en tu vida, en tu corazón, a tu lado. Y es momento de que dejes de engañarte. Porque al final del día, el único responsable de todas aquellas relaciones fallidas que has tenido eres simplemente tú. Tú, porque permites que te mientan, permites que te engañen, permites que te utilicen. Permites seguir buscando amor en una relación que ya no tiene futuro. Permites recibir migajas e incluso a veces nada de alguien que no te ama. Mira, las mujeres buenas, claro que existen. Existen mujeres trabajadoras, perseverantes, inteligentes, talentosas, amorosas. Mujeres independientes que aman, que valoran a la persona que las ama. Así que deja de engañarme. Empieza a ser responsable de tus propias acciones y empieza a elegir corazones sanos.